A tu hermano, Ahora, no. Ahora volverá, son tres minutos solo. Que te quiero explicar el uso correcto sí, y definitivo. Cronometra, ¿eh? Sí, sí, cronómetro, lo 20. que tú quieras. Pero no te recomiendo que adores a Cronos. ¿eh? Hay que seguir al reloj. Si quieres ser una diosa, no, pero ha dicho tú tres minutos. Bueno, dar un ratito que Claro, pues no sé, es no sé lo que hay que hacer, pero si quieres usarlas adecuadamente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos una hoguerilla. ¿Eh? Bueno, una hoguerilla no está <ríe> mal. Una hoguerilla para Una hoguerilla para las mascarillas. <ríe> bien, vamos a ver. El problema no es un virus. El problema es un meme paranoico. Coronamiedo es un meme paranoico. Entonces, el, el peligro no es que te cojas una enfermedad física, el peligro es que cojas una enfermedad mental, que te vuelvas paranoico. Por lo tanto, la primera mascarilla hay que ponerla en la cabeza, <risa> para que no se te meta la paranoia en la cabeza. Tienes que proteger la cabeza del meme paranoico. Tienes que proteger la cabeza porque no se te meta en la cabeza el meme paranoico. si todo el mundo la llevase así, pues va moriendo, lo vería bien. Pero claro, el bebé paranoico es muy peligroso, es mucho más peligroso que el virus, el virus no es el virus, un virus de la gripe de toda la vida, se ha muerto solo viejos, no pasa nada. Yo creo que no hay ningún virus y que lo que es, es una enfermedad para hipocondriacos sí. y la vacuna seguramente sea un placebo. Sí, pero sí, sí. mamonet, en definitiva mamonero. Entonces, pero desgraciadamente el, el bebé paranoico no, se te puede, claro, se te, te, te, te, te, te, te entra por muchos sitios. Y otro de los sitios por los que entra es por los orificios auriculares. Por lo tanto, hay que usar dos mascarillas para los orificios auriculares bueno, Así, una aquí y otra aquí. Y esto te tienes que tapar los oídos. Hay que hacerlo mejor, ¿eh? lo estoy haciendo, tienes que metértelo bien, metértela bien y te tapas los oídos para que no se te meta el meme paranoico por los oídos. Desgraciadamente, el meme también se te puede meter por otro sitio, claro, se te puede meter... Me bueno, voy a poner esta en el oído, esta en el oído, se te puede meter por los ojos. esto hace que ponerse otra mascarilla en los ojos. ¿Eh? Entonces, así estamos prácticamente protegidos del meme paranoico. Ahí no te entra el meme paranoico, pero si por desgracia tú dices algo del coronamiento y lo sacas en tu conversación, es que a pesar de toda la protección, se te ha metido el bebé paranoico y entonces lo que tienes que hacer es callarte la puta boca. Así se usan las mascarillas, hija. Ese es el uso correcto de las mascarillas. ¿Vas a entender?